levantando, se llevan a la vieja, al joven, se van por la acera, vía contraria. Bueno, y aquí se adquiere una costumbre, yo varias oportunidades subiendo por la salcedo, personas en vía contraria. Y le echaban maldiciones a uno, cuando uno le hacía cambio de lujo, y usted va en vía contraria, váyase al carajo. Una sociedad así. Y una sociedad en que la gente te ponen a ti tres colores en un semáforo. Rojo, peligro, detente, no puede pasar. Amarillo, hace una interpretación ciudadana, no del manual del conductor. Reduce, reduce. Cuando la gente ve amarillo, que se le está acabando el verde, ahí es que acelera y por eso es que se matan tanta gente. Yo tengo un cuento ahí de una gente que me, que me hizo que, que yo vi que el semáforo cambió se le puso en verde. Y se paró. Yo le dije, ¿y qué? ¿Está en verde? Ellos, no, es que cuando está en rojo, el primo mío se mete a todo. yo me paro cuando está en verde. O sea, que tengo es una sociedad contraria. Por eso fue es que yo le dije a ustedes los otros días que cuando ustedes quieran que la gente no salga a, a, a fumar, juzca, beberla, díganle, salgan, muéranse, contagiense de COVID. Vayan a beber arriba el toque de queda, quítenlo. Fiesta y después gallo. Y a lo mejor la gente entiende que no debe salir, que se va a morir y que tiene que cuidarse en su casa. Porque el toque de queda no ha servido para nada. Si yo fuera el presidente entrante, quito eso. Y yo pongo a la policía a patrullar en los colmados y colmadones. Colmadón que me hizo una fiesta, que está con gente con aglomerada que agarró y me hizo enramado hacia atrás que tiene gente en el patio bebiendo preso a todo el mundo y cerrado con todo y bebida. Y lo que los alimentos se los da a los pobres ese colmado. Yo le aseguro a usted que se acabe el relajo. Y la gente se reúne por eso. Eh. Porque yo he visto en los operativos, y es un, una, una observación que le voy a hacer al mío, el que hace su trabajo para mí. Yo he visto en los operativos que lo que agarran a los infelices que andan, con algunas excepciones. Eh, yo vengo ahora del centro médico que estaba llevando un enfermo. Voy a hacer una diligencia para la, y si se le enferma una persona. Hay que, hacer, hay que hacer un permiso especial y eso se presta para el manejo, para la especulación, para, para la exclusividad. Y eso no ha servido para nada. Ahora se están enfermando más, se están muriendo más y se están contagiando más que al principio. Entonces, ¿para qué ha servido esta cuarentena y el toque de queda? Para nada. Quiten esa basura que no quiere decir en el aire esa mierda. Que no sirve para nada. quiten eso. Entonces, eso no ha servido para nada. Hay que hacerlo como lo están haciendo en otros lugares. Fines de semana, cerrado, discoteca y lugar de bebida. ¿Usted quiere beber? Váyase a su casa, dice un humo en su casa con su mujer ahí. Compra y hacer en su casa, pero salir a contagiar a otro, enfermar, fiesta en la calle. preso ¿no? eso todo el mundo trancado. Esa es la sugerencia que yo doy. Fin de semana cerrado los lugares de vida, todo el mundo que circule, porque de todos modos estamos circulando libre como los locos desde que dan las 5 de la mañana hasta las 7 de la noche y en los otros lugares de hasta las 8 de la noche, hasta las 6 de la mañana. ¿En qué estamos? circulando como locos, sin conservar la distancia, andando como nos da la gana. Nadie supervisa de día. A todos los lugares que yo he ido, a todas las comunidades rurales que yo he ido, la gente está sentada en, lo, en las aceras, bebiendo en el frente de la casa y sin mascarilla y sin nada. Y cuando uno llega, es, y, y el que se la pone, le voy a poner un ejemplo, anda con una cosa de trapo que no le sirve para nada, que le entra la salida y sale igual. Pero, como lo que hay que hacer algo, la gente coge dos servilletas, la doble y le pone dos gomitas. Como llegó un momento, ¿qué, qué hace la gente? Que hay que usar casco protectores. Y ni siquiera se lo ponía. Bueno, se agarraba una vasinilla de plástico y le ponía aquí dos, dos cosas y se la ponía ahí. Y ya eso era un casco protector. Y por eso cuando tenía un accidente se mataba. Entonces la gente ahora coge una, una cosa de trapo, de papel, se la pone aquí y hablando, miren, y con la mascarilla. Yo quiero decir una cosa con la mascarilla aquí. Y si llega alguien, ¿eh? ahí está y el que la tiene mejor puesta la tiene así bueno, usted sabe doctor, entrándole todos los virus por la nariz y por los ojos también y entonces este, usted sabe doctor y al final cuando uno llegaba por respeto, dígame doctor, déjeme la aquí el trapo. y para darme la entrevista mire, usted sabe porque no hay educación entonces lo que hay que hacer es eso focalizar esa cuestión porque es un pueblo corrupto el toque de queda no ha servido para nada tenemos una economía quebrada con un millón doscientos mil desempleados, no lo digo yo, lo dijo el Ministerio de Trabajo. Una sociedad que está quebrada y lo que falta por venir eh, es grande. Lo que este gobierno va a recibir es una cajita de Pandora. Ustedes verán cómo nos van a apretar a nosotros la cintura, más de lo que la tenemos cuando estamos asfixiando. Ustedes no ven cómo se despiden estos desgraciados con apagones de días enteros, con una punta del diablo, y que punta Catalina o supuesta punta Catalina, que va a aportar el 35, pero no sirve para nada un cargo de cultivo que comenzó con unos 1500 y terminó sobre los 4000 millones de dólares. Y tenemos nosotros apagón igual que los 80. Y los sectores 24 horas sufriendo apagón igual o peor. Y una sociedad escalabrada, con la gasolina carísima, con el gas carísimo, con la comida por los aires. Entonces, entonces eso no ha servido de nada. Lo que hay que cambiar de estrategia, hay que cambiar de estrategia. ¿Qué más hay que hacer? Supervisar los negocios, que la policía esté en eso, con salud pública. Para eso sirve la botella de, lo, de la cuestión de los inspectores, eso. Y a poner a trabajar la botella de medio ambiente, que no sirve para nada, regaré botella sentado ahí, los procuradores, toda esa gente sentado ahí, de vago. Aquí viven con una música permanente, yo no he visto nunca una patrulla, y un reguero loco viejo con motores sin mofle levantando. Yo nunca he visto una patrulla por aquí. Y calibrando el motor, echando hasta que maten a un viejito. En Fort Wheel y cosas de esas. Yo nunca he visto por aquí una patrulla de la Policía General. Usted que es mi amigo. Nunca he visto una patrulla por aquí. Siguiendo un pendejo de eso. Y ni decir con gente que amanece con música como loco. ¿Para qué ha servido el toque de queda? Para que haya más muertos, más enfermos y estemos peor. Entonces eso hay que ajustarlo. Es una economía quebrada, con una justicia que cerró. El único país del mundo que la justicia cerró. Y que estuvimos manteniendo un grupo de pendejos sentados en su casa. Haciendo por computadorita a nivel virtual para manejar y tener secuestrada la justicia. Eso nada más se ve en este país. El único país del mundo porque en ningún país del mundo la justicia se detiene. La justicia no se puede parar. Se acaba, se destruye la sociedad. Una justicia puede sobrevivir hasta sin médicos, pero no puede sobrevivir sin, sin, sin justicia, sin el sistema de coerción. Pero si con los límites los seres humanos nos comportamos así, ¿qué será si no hubiera cárceles y no hubiera un código penal y no hubiera sanciones? ¿Qué pasaría? Entonces hay que cambiar esa cuestión, esos circos epidemiológicos. Hay que hacer verdaderos cercos epidemiológicos. Que pongan, el Gran Santo Domingo están contagiados. Vamos ahí, vamos a cerrarlo. Negocio cerrado, fin de semana. Vigilando, vigilando, poniéndole multa. Con los militares. Negocio que abrió cerrado y preso con todo y dueño. Yo digo lástima que no se lo pueda uno arrancar de con toda la construcción y llevárselo con todo y colmado para que aprenda. Porque el dominicano es así. Entonces, si nosotros seguimos como vamos, vamos a acabar. Este es una sociedad pobre. Y si usted se enferma, me dice un amigo mío. Le voy a enseñar ahora. El COVID es una gripe. Y, y en lo que va llegando, en lo que va llegando el dinero. Si a usted le toca tener un familiar, por eso es que todo el mundo está tratando y se está automedicando y por eso es que estamos más graves todavía. Todo el mundo indicando cloroquina, hidroxicloroquina. Y tomando ahí por un tubo, y ivermectina y antibiótico. Yo creo que el dominicano es el único que toma hasta para la gripe antibiótico. Y por eso es que estamos resistentes a todo. Y, el y aquí entra todo fuerte por eso. Porque el dominicano sabe de todo, mucho y de nada, poco. Dígame, buenas noches. Sí, buenas. Sí, dígame. Histágora. Sí. Este es un pueblo difícil de entender. Sí. Este es un pueblo mira, tú vas a los campos y tuve ves el grupo de muchachos 8, 10, 15 muchachos juntos, jóvenes, sin mascarilla, pero llega, llega la policía y se puede hablar con ellos oye ¿qué digo ahí? pero oye, otra cosa que te quiero decir es que es un pueblo difícil de entender ¿por qué? porque una persona que haya cometido acto de corrupción y se escane para el PRM en la puerta del pueblo ya está liberado transfugismo, eso tiene que prohibirse no se puede permitir eso sí pero eso es lo que hay que evitar pero eso es lo que te digo ese es el problema, que no hay solución si es igual. hay solución lo que pasa es que los políticos por voto le venden su alma al diablo ese es el problema para llegar al poder y me decía ese amigo yo le voy a mandar doctora a usted, a ver si lo encuentro dentro de tantas cosas que me mandan para que usted vea, doctor, una facturita de una persona que fue tratado en un área de cuidados intensivos, no diga el centro, durante 30 días en un centro de salud, para ver si una persona de escasos recursos económicos, si una persona con problemas de salud y que no tenga una economía sustentada, ojalá yo la encuentre, podría aguantar una facturita como esa que yo le voy a enviar. Y me dijo eso para que se lo gocen y usted se lo muestre. A mí se me olvidó en el momento. Y tengo aquí como 850 mil videos y 350 mil fotos y cosas, que cuando yo se lo encuentre, porque no quiero que ustedes digan, no quiero, no quiero que... Son tantas cosas que tengo aquí que yo le muestro a ustedes. Bueno, no le puedo mostrar porque para qué perder ese tiempo. Precioso de ustedes. Pero lo cierto es que en eso la facturita le hizo dos millones doscientos mil pesos. 30 días en cuidados intensivos. De esos 15 solamente cuidados intensivos se recuperó y la familia tiene a su ser querido vivo, pero perdió la casa y lo perdió todo porque para